Pocos saben que entre 1957 y 1958, en plena dictadura franquista, las tropas españolas combatieron en el territorio norteafricano de Sidi Ifni contra las fuerzas de liberación marroquí. Un conflicto bélico donde jóvenes que tenían que hacer el servicio militar acabaron inmersos en una guerra sin apenas preparación y en contra de su voluntad. Unos 300 muertos, 80 desaparecidos y más de 500 heridos fue el saldo de la parte española, mientras que en la marroquí las bajas fueron mucho más numerosas. Franco atribuía esta confrontación bélica a un absurdo complot comunista, en vez de reconocer que se debía a las aspiraciones territoriales por parte de un Marruecos, recientemente independizado del colonialismo francés y español. A los 21 años fui al servicio. Allí cumplí la mili y estuvimos... 20... Tres meses, ¿no? cerca de dos años. Y dejé pues, aquí a, la, a los padres, a los hermanos, a mis amigos y, por supuesto, a mi novia, que hoy es mi mujer. En el 57 cogieron tres letras más para ir allí, la cual yo iba con la C de Ciordia y me tocaba obligatoriamente. Al llegar a Sede IFNI teníamos que desembarcar con anfibios. Y de allí, pues, con camiones nos subieron a nuestro cuerpo, que era Grupo de Tiradores de IFNI número uno. A los tres días nos subieron en camiones a las posiciones que ya tenían los que habían ido un poco antes de nosotros. Ya estábamos posicionados. En el Bullerife, en famoso, aquel monte que, que tan renombrado fue, eh, lo que más atacaban era a los convoys que a nosotros nos llevaban comida, agua y demás. Ellos tiraban eh, a hacer daño, claro, eh, para que a nosotros nos llegara ese alimento. Y cuando nos atacaban, pues eh, se oían ya los aviones y, y por encima nuestra. Pasaban muy cerca, pero veíamos cómo descargamos las bombas a los chulados. Teníamos un puesto avanzado y ese era el puesto más peligroso que había, porque a 30 metros eran ya las trincheras. Y allí día tras día comiendo en la trinchera con unas chilabas que teníamos, que a la noche hacía fresco y era lo que teníamos. Para abrigo, Como aquí era el capote o algo así le llamaban. Yo tuve suerte, como era carpintero, me llamaron en la trinchera, vaya en el puesto, para, para ir a la carpintería abajo en el grupo. Se componía también de, de mecánicos, de, de todo, vaya, era carpintería. Hicimos de todo, hasta cajas de muerto. Censura, sí porque supimos que había censura, que esa censura era, no sé, pero nosotros nos desahogábamos. escribiendo que a la novia no le decía esto la verdad, pues no esto, no les decía a los amigos, a las familias, pero claro, veías que había una tensión de muerte. Los operadores de nodo vuelan sobre el territorio de Ifni en el África Occidental Española. En esta travesía aérea de reconocimiento, en la que se pasa sobre Telata, Zoco de Larbaa la de Mesti y otros lugares hasta Tiliwín, se obtienen imágenes de las posiciones donde resistieron heroicamente nuestras tropas contra la agresión de las bandas armadas que se inició como es sabido el 23 de noviembre y en las que se puso de manifiesto el patriotismo, el arrojo y la combatividad de las fuerzas propias hasta la llegada de las unidades de refuerzo. Al regreso de su vuelo, el avión pasa por encima de la capital, Sidi Ifni, que aquí podemos contemplar desde el aire. Visitan el territorio de Ifni los corresponsales del New York Times, Figaro y Paris Match, acompañados del señor Logendio, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de un comandante del Estado Mayor Central del Ministerio del Ejército. Los periodistas reciben explicaciones de la situación actual del territorio después de los hechos de armas, y se les facilita toda la información y detalles necesarios para el cumplimiento de su misión. Un representante del Estado Mayor del África Occidental Española les hace ver el campo desde su observatorio y también recorren alcance de las posiciones de artillería y de la infantería españolas, dispuestas siempre a cumplir con su deber. Pues sentía rabia e impotencia y de absurdo. Yo lo no veía tan absurdo, pero la verdad era que eran muertes. Lo veía absurdo, pero es que era una muerte, ¿eh? no No a nivel... Eh, de, a nivel de Estado era... Eh, por, ¿el por qué? Llegábamos a, a Sidigny con esas características, con eso, a morir, a morir. ¿Eh? Que sí que lo iban a tomar, vuelvo a decir, lo iban a tomar Sidigny. Y ahí había algo, claro, y empezaron a tomarlo hasta que la Legión y todo, fueron de Cádiz, fueron de todo, y claro, fueron los primeros que, que toparon con ellos. Claro, de ahí retrocedieron, retrocedieron, hasta el en abajo, que era el bullerismo, eh, la cota más defensiva que podía tener España, ofensiva y defensiva. Y la gente estaba, los soldados, pues estábamos, que como veíamos tanto tiro, tanto eh, movimiento, del ejército, tanto ir y venir y trasegar de Las Palmas, que, que decían que en Las Palmas había otro batallón para ir. Pues eso nos, nos, nos daba una impresión tremenda. De... Pero ya estábamos allí y, y contar las consecuencias. Si ibas a volver o no ibas a volver. Si te iban a mandar otra vez al monte o... Estaba con peligro, sin guardia, pero este, con peligro. Porque un mortero te va a ir, punto. Cómo fue. Una, un junio creo que era, la víspera del Corpus Christi, me acuerdo. A las 11 de la mañana nos tiraron media docena morteros. Eh, ya estábamos un poco como la encámula. O sea, aquí terminamos nuestro.. Hubo suerte, y suerte pero con cuatro heridos. Porque uno cayó en unas rojas que había allí, y las dejó negras, o sea, el estallido, ese fue el más cercano a donde yo estaba, el más cercano, pero claro, era, tiraban morteros de, de 120, de 50, de 120, que no eran tiravijos, y otra vez la dejé en veías de nuevo, y los, y los aviones también, y los retrocedían, pero claro. Hasta que de esto, de enseguida, daban la vuelta. No sé se, se, militarmente, pues sería que no podían pasar la línea o... no sé, no sé. O la, los mandos eran así, no lo sé. Uno de los momentos más duros eran en el puesto mando. Ahí estabas solo. Cómo explotaba una tabaiba como esto. Eso era la, las tres horas cuando te tocaba las más dramáticas que tenías en tu cuerpo. Era una impotencia, todo era que, que venían a por nosotros. Sí, porque a 50 metros, un, a, a, a la noche, una explosión de esas iluminaba. Oh, ¿Entiendes? Y, y había piedras que se corrían un poco que se, con el estallido, no, no toda la noche era así, pero a muchos días así. ¿Y cómo bajabas arrastrándote? Abajo. Y como al llegar abajo había un, un socavón así que tú te metías, te echabas, nos colocaban un alambre que nos metían así como si sería un, una pulsera y el alambre estabas así. Cuando menos pensabas te tiraban para que estarían seguros de que no te habías dormido, que no te había pasado nada y tal. Y cuando más, otra vez. Y así era un sobresalto tremendo. Y de ahí, ya, ya estaba todo colocado. Bombas aquí, la otra bomba ahí, el de con toda la cinta, y así, echado, de costado. Te dolía todo el cuerpo, pero vaya. esos son días que no sabía lo que iba a ocurrir. Si te subían si de esto, y de vez en cuando un tiro en el otro lado de la, del Bullerifen. O sea, el Bullerifen, en un momento, claro, era todo... Y a lo mejor oías en el otro lado, pero a, a 50 metros, no era. más cercanos. Cuando nosotros llegábamos, pues aquello ya estaba, ya los habían echado para atrás. Parecía ser, y, y fue así, que los marroquíes querían conquistar Sidigny. Como no había batallones ni nada, no había militares más que Sidigny, estaba en el cuartel nuestro, que era. Eh, ...hacían guardear los moros con el Pacun, aquel Pacun, era un mosquetón que dice que la bala, se decía allí, la bala impactaba en tu cuerpo y explotaba, para causarte más herida, más, ¿eh? al impactar por dentro, reventaba, explotaba dentro, y ese, el Pacun era muy peligroso, o sea, una, un tiro de Pacun era mortal. Era todo. No sé. Una guerra. absurda. Era de muerte, una guerra de muerte. Pero absurda. Absurda por los políticos, por los mandos, por. ya te digo. Pues yo iba a hacer una misión, una misión. Sí, callado, obligado, pero fui allí, Dios mío. Y vi aquello, vimos aquello, esto ya no son tirabiques. Esto ya no es... Se oía aquí. Van a mandar a Sidney porque van a mandar y tal. Llegó el sorteo y temblábamos todos. Temblábamos todos. De ahí, que daba pena yo en Estella. Daba pena, lástima. Daba pena y lástima yo en Estella. Te vas, te vas, te vas. A mí el pueblo marroquí en sí... Ni, yo, no, yo no he sentido odio, ni he sentido, no sé, uno, algo de venganza, algo que... No, no, sí... Pff. Ni guardo rencor, ni guardo más que anécdotas que cuento y pensar de ellos como pueden pensar de nosotros. No todos son iguales, ni nosotros somos iguales. De ahí que no guardo en mi cuerpo ni en mi alma nada. Más tarde, en 1969, el gobierno español, en virtud del Tratado de Retrocesión, cedió lo que conservaba de Sidi Ifni a Marruecos. Eh, esta anécdota también. Fueron a cantar la Carmen Sevilla, Gila, nos acercábamos todos los que estábamos a saludarlos, eran unas artistas una de esto y me acuerdo, para toda mi vida, que estaba yo tan cerca de la Lola Flores, perdón, de la Carmen Sevilla, tan cerca, tan cerca, que claro, empezó a bailar con todos los soldados, un poco, poco, o sea, y me acuerdo que vean, la voy a agarrar yo para bailar, había un teniente con este techo de grande, me dijo, chaval quítate de ahí, y se puso a bailar, no, puso, no pude abrazarla, no pude.